Señorita, dime todo lo que sientas. Quiero verte a los ojos y que no me mientas. Señorita, cuéntame si también tienes curiosidad. No sé si yo tenga el poder para descubrir yo esta humanidad Princesa mía, a ver podemos volar porque estoy aquí. Vamos a otro lugar Solo quiero hacerte feliz primero Y que estés conmigo para siempre Me amo, no te supero Quítame el frío y apaga estas sombras Eres mi tesoro, una actriz de novela Eres frío aunque te duela Mientras tu corazón grita Que me necesita ver en la escuela el De mi vida, por favor Me estás matando de amor Cuando yo estoy sonríes Te hace sentir mejor Que yo siga siendo fiel para que en mi confíes sonríes, te hace sentir mejor que yo siga siendo fiel para que en mí confíes pobre alma frágil de papel, se rompe con un cristal, no fue tan mal quizás me faltó tacto, pero tengo que confesarte que siempre yo soñaba que tú y yo teníamos mucho contacto secreto revivido un misterio porque solo lo sabíamos Tú y yo nadie más Y a veces me porté muy serio Pero que querías que hicieras en las relaciones me va muy mal Secreto y prohibido un misterio Tal vez huiste cuando no seguí tu juego seductivo No sé si quizás me mentí Pero yo sí estoy seguro que mi piel te quiere a ti La vida es así mi vida por favor Me estás matando de amor Cuando yo estoy sonríes Te hace sentir bien.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 sientas quiero verte a los ojos y que no me mientas señorita cuéntame si también tienes curiosidad no sé si yo tenga el poder para descubrir nuestra maldad secreto y prohibido un misterio porque solo lo sabíamos tú y yo solamente y pasamos de la física a la química hasta entendía tu mímica y me pude enamorar de tu mente secreto y prohibido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 Box, Records, la K y la M, ah, llevando música desde el corazón. ¿Quién es? El YL, llamo a los controles, ah, ah, saca, ah,